Banda, ¿cómo están? Bienvenidos a un video de Dani Universe. Sí, señor. Yo soy de Rancho. Soy de. Este, hoy les vamos a traer, banda, tutorial. Como lo dice en el título del video como darle mayor frescura a su smoke en ganja este, lo único que van a ocupar bandita tenemos nuestro display solamente es una botella de suero de su preferido yo uso normalmente este el del sabor que sea de su preferencia van a no sé, a la farmacia a la tienda más cercana donde encuentren, se lo beben tranquilamente banda y dejan un par de gotas dentro y así solamente igual así como solamente se lo toman y ya banda ya cuando, antes de que lo van a desechar a la basura en lugar de desecharlo agarran su and ganja su weed su ganja su mota no como que leyón, en desierto, le llaman donde se su ahí aquí a mi tierra y la abacean dentro no del recipiente no. del suero vamos no, a proceder a vaciar sí. Sí. De la depende de la, pues, la cantidad de de cafecito verde que tengan en su mano pues, si quieren llenar el pomo pues, está bien si no porque el que tengan se la pasean al, al recipiente de suero lo cierran bien la agitan y lo dejan así lo mayor tiempo que se pueda y van a agarrar un poco, pues, y una vez la apartan y la dejan acá. Y cada vez que ustedes agarren una, una dosis para colocarse, van a sentir la diferencia donde me comentan. Es el método definitivo. Nunca me decepcionan. Y ya se nos había pasado en videos anteriores, pero no hay nada como darle sus propios méritos. Sí. Esto es muy chido banda Ahí les dejo el tutorial Sigan viendo mis videos Y ya poco a poco Les vamos a dar mejor contenido Esto es muy chido